Muy buenas, ¿cómo están? En, en este video vamos a tratar el tema de fuentes de alimentación que es un tema bastante, bastante complejo eh, y con, con mucho contenido se puede hablar mucho rato sobre fuente de alimentación se pueden hacer varios eh, digamos varios videos o varios artículos sobre lo mismo en este caso decidí para, para que me vean como como estas clases son eminentemente prácticas como, como siempre les comento a mis estudiantes decidí eh, filmar con una cámara que es esta que está aquí el espacio de trabajo a donde voy a manipular los componentes y con esta ¿eh? Eh, a esta decidí dejarla para que ustedes me, me puedan ver eh, y para, para poder ir transmitiendo mensajes y demás a medida que voy haciendo las cosas eh, para esta clase vamos a usar este alargue que está acá que lo, lo acabo de construir yo mismo porque los, los conectores, los enchufes que tenemos hoy en día vienen protegidos para que los chiquilines, para que los pequeños no metan mondadientes, escarbadientes, alambres este, o cositas para dentro de, de los agujeritos que tienen, que tienen electricidad y no se lastimen. Eh, y yo pensaba un enchufe que al meterle algo funcionara directamente, que no estuviera. Eh, protegido en ese sentido porque vamos a usar un multímetro o tester vamos a estar conectando y desconectando cosas eh, y vamos a aprender hoy vamos a ver cómo se realiza una prueba de, de fuente de alimentación vamos a usar como les dije, un multímetro como decía recién vamos a usar un, un tester de fuentes de, de poder y algunos otros elementos que les voy a presentar ahora este larguecito que está acá va a ser fundamental para nuestro propósito eh, tenemos aquí el tester de red, lo muestro, ¿Ah? es un tester eh, al cual se le, se le pueden conectar casi todas las terminales de una fuente de alimentación, casi todos los conectores que tienen se conectan, por ejemplo aquí, el conector SATA de, de energía, aquí abajo el, el conector Molex que es para discos duros, el anterior puede ser para discos duros, el, el, este SATA puede ser tanto para discos duros como para unidades de almacenamiento eh, tipo SSD, de eh, estado sólido. Aquí el conector que va a la placa madre, ¿sí? voy a tratar de que se vea siempre bien, o lo mejor posible. Aquí los conectores que van a las, a las tarjetas gráficas o a la placa madre como apoyo, ¿sí? o como, como complemento de voltaje, muchas veces para el procesador, o para otro tipo de, de tareas de nivel gráfico. Hay casi muchas placas madre necesitan un conector que va directo a la placa madre y que no es este, ¿tá? sino que es uno, como siempre les digo a los estudiantes, este, los que me conocen bien saben que hago bromas en clase y además a veces traigo mucho dato eh, sacado de la realidad y que nada tiene que ver con la informática, pues yo lo, lo importo a la informática eh, con un toque de humor. Por ejemplo, el conector de Peñarol, que siempre le, le digo a mis estudiantes. Yo, saben que soy hincha de Peñarol, pero no soy antinacional. Tuve el, el, el placer y la, la, la suerte también de, de criarme con, con, junto con amigos míos, hinchas de Nacional, mi abuelo también, materno, de ir al estadio y de, ir, de una época en donde al fútbol se podía ir con la camiseta de Peñarol a la hinchada de Nacional. Las personas que, que nacieron hace no muchos años esto no lo podrán creer, pero si ustedes les preguntan a sus papás y a sus abuelos eh, van a ver que les van a decir lo mismo que yo. Se podía ir y es más no solo se podía sino que íbamos. éramos un montón de chiquilines que íbamos a ver eh, éramos de distintos equipos de fútbol, mayoritariamente Peñarol Nacional, íbamos una vez a la cancha de Peña, a la tribuna de Peñarol y otra vez a la tribuna Nacional a ver eh, los partidos con las camisetas respectivas. Eh, lo máximo que hacía alguno era ponerse una campera por arriba de la camiseta si tenía un poco de temor, pero nunca pasaba nada, lo que no se pudiera quitar los goles, obviamente. Pero bueno, eh, volviendo al tema, acá tenemos eh, los colores de bazañes, rojo y negro, tenemos el color de peñarol, amarillo y negro, y vamos a ver otro tipo de colores, pero solamente para, para recordar voltajes en la fuente de alimentación con un toque de humor, ¿sí? simplemente eso. Como, como muchos videos hay, como cuando hablo de Linux y, y menciono a Windows por ahí, este, siempre hay un, un toque de humor que evidentemente los usuarios de Windows van a tener que, que tolerar, porque si no, no van a poder ver mis, mis videos. Este, bien, vamos a usar un tester de fuentes de red, eh, perdón, un tester de fuentes de alimentación. Aquí tenemos otros tenemos ciertos indicadores además del panel. Vamos a ver cómo se usa esto. Vamos a dejarlo por acá. Vamos a usar el clásico multímetro que usa el, el electrónico o el electricista. No está muy limpito, pero bueno, más o menos el display, se va, la pantallita se va a poder leer sin ningún problema. Esto lo vamos a usar para, para medir la, la, la tensión de UTE. ¿sí? El voltaje que, que tiene el, el enchufe o la red eléctrica de las, de, en las casas de en las familias uruguayas, ¿no? en los hogares uruguayos. En los países del mundo se trabaja con determinados voltajes. En Uruguay son 220 voltios, 50 hercios. Vamos a ver por qué es eso también. Obviamente vamos a trabajar con una fuente de alimentación. ¿verdad? Como ven, el, el, el polvo, la, la tierra, la suciedad, evidencian que esto no es un aparato nuevo, km kilómetros, una fuente que estaba funcionando hasta hace poquito en un ordenador. Eh, aquí tiene las características la fuente, no es una fuente genérica, ¿sí? no es una fuente barata traducido a, al criollo, ¿sí? al, al criollo por ciento, este, es una, una fuente genérica, no es una fuente genérica, es una fuente un poco mejor que la genérica pero tampoco es gran cosa, ¿sí? es una fuente de gama, es una buena fuente dentro de las de gama baja. ¿sí? Aquí están los conectores, el ventilador, etc. Esto lo vamos a dejar por aquí también. Y, por supuesto, que vamos a usar cables para conectar la fuente de alimentación. ¿no? Aquí tenemos el conector hembra y aquí tenemos el conector macho. Un, enchu un conector o enchufe 3 en línea para la toma de corriente y un conector de este tipo que ahora no recuerdo porque se llama algo así como CG no sé qué o XT no sé cuánto después les voy a decir, en, en, se los dejo acá en el video, se los digo en otro momento porque no, no recuerdo de memoria realmente acá pero este, este conector tiene un nombre tanto el, el macho como la hembra acá es, hay una cosa que hay que aclarar antes que nada sobre los términos macho y hembra son eh, terminologías de nivel electrónico que la informática importa no tiene más remedio que referirse a los enchufes de alguna manera y esto es una cosa que nada tiene que ver con las cuestiones de género, ¿sí? Ni con, ni con ningún ismo. Por ejemplo, machismo, feminismo, etc. Nada más lejos de la realidad está en mis clases que dar... Este, de que, funda, que, que fomentar la ideología de, de género y, y, y, y mucho menos fomentar la ideología dominante, ¿no? Que, que tan mal le hace a la sociedad. Este, si bien no es lo único que le hace mal a la sociedad, pero muy lejos de eso, ¿verdad? Aclarado esto, pudiendo decir libremente macho-hembra, obviamente, por sentido común, las fichas macho son las que se meten en las fichas hembra. ¿ta? Eh, así que vamos a darle más vuelta al tema y refiramos, refirámonos o hagamos referencia a esto que es lo que nos importa. Bueno, primera cuestión: en informática las cosas se hacen bien o no se hacen. Esa es la filosofía de trabajo que yo tengo, o como me dice mi amigo Gustavo, hacer las cosas excelentemente bien para que queden más o menos, ¿ta? si las hacemos mal van a quedar horribles, imagínense con esas cajas, pero siempre recuerden esto, la gran filosofía de Gustavo Juan, un hermano, un amigo de, del alma y, y demás, este se llama Gustavo y su apellido es Juan, Gustavo Juan siempre me dice, uh, hay que hacer las cosas excelentemente bien para que queden más o menos, y yo lo recuerdo eso, y, y tiene gran verdad, otro día les voy a contar por qué dice eso pero las cosas las hacemos excelentemente bien, después que queden más o menos bien o excelentes es otro día. nunca utilicen enchufes de este. esto esto les voy a decir, ni por un momento para probar algo, nada, esto no se usa si no, hay, eh, el si no tenemos el enchufe a mano necesario, no usamos nada, esperamos hasta tenerlo ¿tá? porque miren lo engañoso que es esto este es el mismo cable, no sé si lo ven, pero es un cable solo, ¿ta? que tiene un enchufe, un conector hembra que tiene tierra, este con este del medio, es la tierra, es polo, polo y tierra, y termina del otro lado en un conector macho de dos, de dos puntas. ¿Cómo puede ser que un enchufe tenga tres y otro dos? ¿Qué pasó con el tercer. ¿Qué pasó con la tercera pata? Que, que me la. me la quitaron de, de, de juego. Bueno, esto está mal. Esto está pésimo. La conexión a tierra en informática y en electrónica y en electricidad en general tiene que ser respetada. Así que. Si hay tres conectores de un lado en un cable, tiene que haber tres conectores del otro. No nos dejemos engañar. O sea que este tipo de cable. En informática. Sobre todo en computadoras, en rotadores, switches. No. El cable que hay que utilizar es el cable que tiene el mismo conector hembra de un extremo, pero que del otro extremo tiene un conector macho como corresponde, de tres puntas. ¿Sí? No es de tres la hembra y de dos el macho. Acá vemos bien, queda bien clarito. Tres y tres. ¿Está bien? Aquí hay continuidad entre la tierra de la hembra y la tierra del macho. Están conectadas seguramente. Bueno, podría ser que el fabricante no los no hubiera puesto uh, que hubiera puesto dos cables en, en, en, por dentro de esto que no se ve. Porque es un, un, un forro plástico todo negro. Yo qué sé lo que trae adentro. Pero bueno, nada. Eso se puede probar con el tester también. Se puede, se puede este, comprobar con el tester. A ver si, a ver si, si esta patita tiene continuidad... Con el agujerito de la derecha, si la patita del medio tiene continuidad con la patita del medio y si la patita de la izquierda tiene continuidad con la patita de la izquierda de acá, con el agujerito de la izquierda de acá, está? Pero eso lo vamos a hacer otro día, no, no, bueno. lo primero que voy a hacer es conectar la fuente a al, al alargue que les dije que hice, está? Recuerden que esto está acá arriba de la mesa por algo, lo vamos a dejar por aquí y después vamos a volver por él. Bueno, tengo la fuente de alimentación, que tiene el conector hembra le vamos a conectar este conector aquí ¿Sí? con firmeza las conexiones en informática se hacen con mucha firmeza también a ver. Ahí. que quede bien que lo llevan hasta dentro del todo con toda su fuerza ¿tá? no tanta fuerza como para pasarnos de fuerza y romper nada ¿tá? pero sí con suficiente fuerza vamos a dejar todo este ramal de cables para este lado para poder testear, vamos a conectar en el, el, el alargue, a ver si es para este lado, para este lado, ahí se ve ah, que estoy conectando, se ve, ahí les voy a, voy a enfocar, ven que estoy conectando el enchufe acá, ¿Sí? bueno, ahí, conecto, está conectado. Las fuentes de ordenador no van a encender cuando las conectemos a, un, a una toma de corriente no van a encender directamente ¿por qué no van a encender? porque precisan una señal que no le estamos dando precisan que se cierre un circuito que nosotros no estamos cerrando que es el circuito que cerraría el presionamiento del botón de encendido cuando nosotros pulsamos el botón de encendido le mandamos un pulso a la fuente y la fuente arranca entonces, ¿cómo hago yo? si esta fuente, está, esta fuente que está aquí está fuera del ordenador ¿cómo hago para probarla? Para ver, por lo menos, a ver si arranca. Ya no estamos hablando de probar voltajes, a ver si los voltajes están bien, eh, o qué voltaje da por la línea de Peñarol, la amarilla y negra, o qué voltaje da por la por la de Basáñez, la roja y negra, o qué voltaje da por otras combinaciones de colores que puede llegar a ver ahí, sino que cómo prendo la fuente, primero que nada. Entonces, le voy a pasar un dato. Si la conecto al tester de red, ¿tá? la fuente va a encender. Pero nosotros queremos, si no tenemos un tester de red, ¿qué hacemos? a tomar el alambrecito esto es un, un alambre recubierto de plástico le vamos a retirar uno, unos pedacitos de plástico del borde, por ejemplo, un pedacito de acá un pedacito de acá, que lo voy a hacer yo con, la, con las uñas ahí retiré el primer pedacito, no sé si se ve ahí ¿Sí? ahí se ve lo muestro por la otra cámara ven que está peladito ahí en, en el borde ¿Sí? y del otro lado también voy a hacer lo mismo le voy a quitar un pedacito lo voy a doblar en U. De esta manera. De esta manera, dobladito en U. Acá está doblado en U. ¿Ven? Con los extremos peladitos. O sea, está forrado, pero yo le voy a descubrir el plástico de los, de, los, de los bordes nada más, de las puntas. O sea que lo dejo pelado en las puntas y lo doblo como si fuera una U. Ahora voy a hacer un doblez aquí, a ver si se ve. Lo voy a doblar de esta manera, con cuidado de no pincharme los dedos, porque el estar trabajando con este alambre puede pinchar y mucho. ¿Ven? ¿Ven cómo dejé esta puntita que está acá? La doblé como si fuera una U y voy a hacer lo mismo con esta que está aquí abajo. ¿Sí? Ahí. A ver si se puede apreciar, ¿ven? Están las dos dobladitas en forma de U. ¿Está? Bueno. Eso es primero que nada, porque yo cuando utilice esta pequeña herramienta que acabo de, de fabricar de forma totalmente casera, pero totalmente válida, cuando la utilice para cerrar el circuito de la, fre de la fuente, no voy a estar recibiendo corriente en mi mano. Si fuera un alambre pelado, yo también recibiría corriente. De todas maneras, la corriente que voy a recibir es mínima. Mínima, mínima e inapreciable para el ser humano Yo puedo estar tocando este cable Cuando esté conectado durante Puedo estar tocándolo durante mucho tiempo Y no va a pasar nada con mi cuerpo ¿sí? Porque el cuerpo humano resiste cierta Carga eléctrica Pero vamos a hacer las cosas bien, como dijimos hoy ¿tá? Hacerlas excelentemente bien Para que queden más o menos Entonces, siempre no noto humor ¿tá? Entonces ahora lo siguiente va a ser La fuente está conectada al tendido eléctrico ¿tá? Y yo lo que voy a hacer es ubicar el ventilador, esta fuente tiene dos ventiladores, miren, observen, uno acá, y otro acá, es una fuente de relativa calidad, dentro de lo que son las fuentes baratas, es una fuente de unos de unos 25 o 30 dólares, mientras las demás cuestan 5 dólares, o sea que es bastante mejor, no por el precio, porque algunas cosas son baratas y son muy buenas, algunas cosas son baratas y son mejores que otras caras, pero en este caso la fuente de alimentación, este, cuesta determinado tipo de trabajo fabricarlas y determinado tipo de costo entonces eh, a mayor precio mayor calidad en este caso por lo menos entonces les voy a poner ahí la vista del ventilador que lo dejé sucio a propósito para, porque a veces las cosas cuando están tremendamente limpias no, en este caso no se, no se apreciaría el, el giro del ventilador ¿está? Si, a, si apenas se puede apreciar un aspa del ventilador por lo limpia que está con respecto al interior, entonces no se va a ver demasiado bien el giro. Entonces yo quiero que ustedes vean cuando empieza a girar eh, la fuente, eh, el ventilador. Para que empiece a girar, lo que tengo que hacer es cerrar un circuito. ¿Está? Acá. El cable verde que ven acá, con cualquier cable negro que haya en la vuelta. ¿Está? No cualquier cable de cualquier color y uno negro, sino cualquier cable negro y el verde, que es uno solo. Recordemos que ese le envía el pulso a la fuente de alimentación para que arranque. ¿tá? Cuando la fuente de alimentación está en mal estado, pueden llegar a explotar cuando se haga esto. No, o sea, si nosotros tenemos idea de que la fuente está bien, vamos a hacer esto. Yo sé que esta fuente está bien, voy a hacer eso. Eh, cuando no sé, por traigo una fuente de alimentación de la calle que estuvo a la, a la humedad no vayan a hacer esto ¿tá? esto ya se prueba de otra manera así que si la fuente está bien si sabemos que está bien si es una computadora que acabamos de, de hacer ingresar al taller a nuestra casa para reparar eh, que nos dicen mira hasta ayer andaba o, o hasta la semana pasada andaba no hay problema ahora si es una fuente de alimentación que encontré tirada en la calle y quiero hacer pruebas no voy a hacer esto ¿tá? después le voy a explicar qué tengo que hacer para justamente hacer pruebas de este tipo con fuentes que, que no, de dudosa procedencia. Hay una forma de hacerlo. Después yo les voy a mostrar cómo. Así que lo que voy a hacer es mirar bien a dónde está el verde, a dónde está el negro, y voy a hacer un puente. ¿tá? ¿Cómo hago un puente? Ven que esto tiene agujeritos. Bueno, en el agujerito del cable verde voy a meter un extremo de, esta, de este cortador de circuitos. Y en un agujerito de un cable negro voy a meter el otro. Por ejemplo... Ahí ahí está metido solo en el verde No sé si se aprecia Observese la continuidad Que hay Voy a señalar con una lapicera La continuidad que hay Del cable verde Hacia abajo Desemboca en la herramienta que acabamos de hacer Ahí se, se Tal vez se aprecie mejor El verde continúa para acá abajo Y ofrece un contacto acá ¿verdad? O sea que el contacto verde Está ahí Ahora tengo que elegir cualquiera de los cables negros que hay acá arriba y conectarle al otro extremo. Y es lo que voy a hacer ahora. Vean cómo se pone a funcionar el ventilador. Espero que se oiga el sonido. ¿Ven? Está cerrado el circuito y la fuente comenzó a funcionar. ¿Está? Esto que está acá es lo que hace el botón de encendido del ordenador envía un pulso para que se cierre un circuito normalmente un relé un relé es una piecita que puede estar como si fuera código binario puede estar en modo 0 o en modo 1, puede estar abierta o puede estar cerrada el envío de un pulso a través del botón de encendido cierra un relé que lo que hace es esto, conmutar esto cerrarle el circuito a esta fuente ¿para qué? para que encienda esta fuente piensa que está encendida la computadora si hago eso, ¿tá? no lo voy a mostrar de vuelta porque esa es la gracia de los videos justamente, que ustedes puedan retroceder y mirar bien y siempre teniendo en mente la gran enseñanza de Gustavo Juan, hacer las cosas excelentemente bien para que queden más o menos voy a dejar a un lado eh, ese conector voy a sacar la fuente de alimentación para un costadito por ahora Después voy a volver a ella. Vamos a volver a ella. Y ahora vamos a ver nociones básicas sobre el multímetro o tester. El tester tiene acá arriba una pantallita que nos va a indicar la cantidad de corriente, la conductividad o lo que sea que nosotros, el amperaje, lo que sea que estemos midiendo. ¿Está? El valor de lo que estemos midiendo. Yo lo que quiero probar, quiero mostrarles que, la, que el voltaje de que nos envía UTE no es perfecto. Yo les había dicho en una de mis clases que eh, a nivel presencial y bueno, a nivel así, en línea, como estamos trabajando ahora, les he dicho que UTE nos entrega 220 voltios. En realidad eso no es totalmente cierto. UTE entrega un promedio entre 200 y 240 voltios que quedan 220. En Pero esto trae algún, alguna que otra disparidad en las medidas, porque si nosotros medimos la, la, el, el voltaje que sale por los, por, por el, por los enchufes, Uruguay, porque en Estados Unidos se utilizan 110 volt y en otros países se utilizan 240 volt, etc. Acá usamos 220. Vamos a medir la, el voltaje de, de la energía suministrada por UTE. Primero que nada, hay que decir que un multímetro posee... Acá no se ve bien porque la cámara que estoy utilizando no es de gran calidad. Eh, la frontal es de mucho mejor calidad que esta. Pero, pero esta cámara es la que yo podía mover para mostrarles todo lo que quería mostrar. Entonces, uso esto. Acá, donde dice ACB, podemos medir eh, voltaje de corriente alterna. Corriente alterna es la que viene de la, de la pared, del enchufe. Corriente alterna es lo que utiliza el motor de, la, el motor de una heladera, un horno eléctrico, una estufa a cuarzo, etc. Eso es corriente alterna. Son aparatos que no necesitan transformar la corriente. La utilizan así como viene y así como viene se transforma eso en energía o en lo que fuera, O en movimiento o en lo que fuera. ¿tá? Eso lo medimos con este, con este sector del multímetro tester. No podemos seleccionar a un valor de aquí porque esto es corriente continua. El tester sufriría las consecuencias si nosotros... Si nosotros razonamos mal, de entrada el tester lo sufre, se puede quemar, se puede romper, se puede averiar, puede explotar incluso, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, bueno, yo ya quemé un par de testers en mis incursiones por la electrónica, hace muchos mucho años atrás, ahora soy una persona que tiene mucho más cuidado, pero a veces los accidentes me ocurren, entonces por más experiencia que tengas, con la corriente hay que tener mucho cuidado y con los elementos eh, delicados también, ¿tá? primero cuidado con nosotros mismos, después cuidado con lo que estamos manipulando, entonces lo que vamos a hacer es, tenemos dos posibilidades para la corriente alterna, hasta 200 volts y hasta 750. Si nosotros queremos medir una tensión que va a estar en el enchufe, que ya sabemos que es más alta que 200 volts, no podemos ponerlo en 200, porque va a sufrir las consecuencias como hablamos hoy va a sufrir un mal funcionamiento un recalentamiento un sobrevoltaje etcétera que eso puede derivar en un montón de cosas que huele que un fusible que tiene dentro que se reviente alguna resistencia que no que quede inutilizado el tester entonces hay una regla este en electrónica que está entre el 5 y el 10% normalmente a veces hasta un 20 ¿no? pero vamos a ir a lo, a, lo, a lo mínimo para haciendo las cosas excelentemente bien para que queden más o menos hay una tolerancia de entre un 5 y un 10% en la electricidad. Esto quiere decir que si yo estoy trabajando con 100 volt y a un aparato le doy 105 o 110 volt, probablemente no haya ningún problema con eso. Pero si le doy 150 volt, que es un 50% más de lo que soporta, sí va a haber consecuencias seguro. Entonces, no voy a elegir 200, porque 200 queda, queda, se queda corto con respecto a lo que yo quiero medir. Si yo mismo les digo que UTE nos entrega una, una tensión que está en, en, en, en promedio entre 200 y 240 volt imagínense si en un momento UTE nos suministra 230 volt por algún motivo ya estamos más lejos del 200 todavía entonces lo que vamos a hacer es ir la medición la vamos a poner en 750 de corriente alterna ¿sí? Eh, ¿por qué tiene dos, dos escalas y no una sola? ¿por qué no tiene 1000 volt y ya está? Bueno. Porque la precisión es mayor cuanto menor es la diferencia entre lo que quiero medir y lo que me sobra. Si yo tuviera un medidor que dijera 250, me vendría al pelo. Me vendría bárbaro y la precisión sería todavía mayor que ponerlo en 750. O sea que cuanto más alta sea la escala, menor es la precisión. De todas maneras, este tipo de multímetro de tester... Eh, son muy precisos así que no hay problema con eso ¿tá? vamos a usar la de 750 volt y vamos a conectar directamente adentro del enchufe estas dos clavijitas ¿tá? que son las que trae el tester que están conectadas acá ¿ven? la roja y la negra, otra vez basaña vamos, esto termina en esto estas dos clavijitas rojas y negras terminan en estas dos puntas que son las que vamos a introducir acá en el enchufe sin ningún tipo de, de miedo, de temor Ahí está. ¿tá? Tenemos que fijarnos que, haga, que que no haga falso contacto. Porque a veces conectamos las clavijitas acá. ¿tá? Pero no marca nada el texto. Entonces tenemos que moverlas un poquito. Ahí tenemos lo que yo les decía. ¿ven? No solamente que es un poquito más de 220 volts. Sino que oscila entre 224 y 226. Ute lo hace muy bien esto. Más allá de todo. Porque fíjense que estamos transportando corriente. Como quien dice, en bruto. Y sin embargo la oscilación son... De, de 2, 3 gol en 220 y pico, eh, 2, 3 en 220 es un 0,1%, 0, un poquito más tal vez, o sea, es totalmente despreciable, ¿está? Así que ahí queda demostrado que la, la, la tensión de UTE no es exacta, ¿está? Y que la fuente de alimentación de la computadora tiene que tener cierta tolerancia. No puede trabajar a 220 como máximo. Tiene que tener una amplitud como hasta 240 volt, por lo menos. Vamos a revisar eso mismo, justamente. Voy a desconectar el tester de aquí. ¿sí? Lo saco, las clavijitas. Y lo voy a apagar. Porque por ahora no lo voy a precisar. Lo voy a dejar a un costado, porque no tengo tanto espacio, también como tampoco como para estar este, llenando la mesa de materiales. Voy a volver a la fuente, que aún... Como se ve, aún está conectada a la corriente. ¿Sí? Ahí está el enchufe conectado. Y este lado también está conectada a la corriente. Este es el enchufe de la, de la fuente de alimentación. ¿Está? No se deben manipular los elementos cuando están conectados en lo posible. Por lo tanto, voy a desconectar la fuente ¿está? y voy a manipular con confianza. Voy a observar aquí esta fuente de alimentación que trae una carta de datos ahí se los voy a ir indicando yo porque se ve confuso se ve difuso ahí aquí lo que se ve es que de todas las de todo de todos los tipos de fuentes de este de esta serie que se fabrican esta es la más potente esta es la única que tiene tengo justo una lámpara acá que no me deja ver ah, esta estas fuentes se entregan en el, 350 watts, 400 watts, 450 watts y 480 watts. Bueno, esta es la de 480, es la más potente de todas. De todas las que se fabrican bajo estos estándares de esta marca y este modelo. Gen Max ATX Switching Power Supply. ¿tá? Este tipo, bueno, es la más, la, la, la más eh, poderosa de todas ellas. ¿Qué más me dice? Eh, me dice que... Puede trabajar tanto con 100 a 130 voltios como con 200 a 240 voltios. O sea, esta fuente, más allá de ser una fuente barata o más o menos barata, que no es genérica, recordemos, tiene ya algunas posibilidades o algunas capacidades que la despegan de las fuentes muy económicas, en muy, de, de mala calidad. Berretas decimos acá en Uruguay. ¿tá? No es una fuente berreta, ¿está bien? Este... Una de las cosas interesantes de esta fuente es que justamente si yo la enchufo en Estados Unidos o en Uruguay, va a funcionar igual, no precisa reductor de voltaje, no precisa nada. Las fuentes que trabajan con 110 v por ejemplo, necesitan un transformador en Uruguay que vaya de 220 a 110, luego la fuente. Porque yo no puedo conectar una fuente que trabaja con 110 volt directamente al tendido de 220, porque le estoy suministrando cuánto, el doble del voltaje necesario. Evidentemente va a haber un problema ahí. ¿verdad? Pueden ser varios los problemas que haya, pero por lo menos un problema va a haber se va a quemar el fusible interno o se va a estropear la fuente para siempre y también el fusible interno así que no podemos jugar con esas cosas esta fuente se autorregula autorregula su voltaje de entrada desde los 100 a los 240 volts acepta todo y se, se autocorrige cuando detecta cuando sensa los 220 volts hace lo que tiene que hacer para quedar fija recibiendo 220 volts y transformando la corriente vamos a ver qué transformaciones les hace a la corriente, qué transformaciones le hace esto a la corriente, a la tensión y todo lo demás Así que puedo enchufar tranquilamente esta fuente en cualquier país del mundo. Está, está bueno. Eso, eso es una de las cosas buenas que esta fuente. Yo les dije que no es de las más caras. Es eh, de las más caras dentro de las más baratas. Y no es genérica. Entonces ya obtengo ese tipo de cosas bien diferente a las otras que me traen. O 110 o 220 y está. Así que voy a volver a conectar el enchufe en el alargue. Ahora la fuente está recibiendo tensión, pero no está funcionando por lo mismo que yo les decía. Hay que hacer el puente, el puentecito, entre los colores, a ver si se acuerdan, verde y negro. Verde y negro, el Ley? Gloriosa, Glorioso barrio La Comercial. Y ya que estamos vamos a darle un, un saludo a los, a los hinchas de Huracán Buceo, yo soy de Peñarol, también de Huracán. Huracán en, en el corazón y de Peñarol en, en la pasión, digamos. Pero bueno, está. Por, por temas de fútbol, nadie se vaya a ofender que esto va con la mejor de las intenciones. Y le mando un saludo a todos mis amigos de Nacional. Eh, entonces, ahora lo que no, no voy a puentear la fuente para que empiece a funcionar, porque ya sabemos que funciona. Ahora vamos a, a poner en acción al señor tester de red, que es lo mismo que un multímetro, lo mismo que este otro tester. Este es el hermanito, digamos hermanito o como se le quiera llamar nada más que este sirve para unas cosas y este específicamente para eh, medir eh, fuentes de alimentación, no sirve para otra cosa más que para esto, pero para esto es excelente así que lo primero que vamos a hacer es conectarle este conector que es el que normalmente va a la, la placa madre en los ordenadores se lo vamos a conectar a donde corresponda en este caso es aquí ¿tá? este con este vamos a conectar Ahí. Eh, ahí empezó a funcionar, se lo voy a mostrar. Y empezó a hacer un sonido, el tester. Ven que hago toda mi fuerza. ¿Eh? Ahí está funcionando el tester de red, ya está midiendo todos los voltajes de la red. ¿tá? A ver si apago esta luz que tengo acá, capaz que se ve mejor. No, peor se ve. Todavía. Bueno, muy bien. Yo igual se los voy a ir leyendo, no pasa nada. ¿tá? ahí tenemos los voltajes. está midiendo la línea de la línea de 5 volt que está con 5.1 esta fuente entrega 5.1 volt en vez de 5 exacto pero recuerden la, la esa cuestión de la tolerancia que es entre un 5 y un 10% más y menos o sea si, este, si esta fuente diera 4,6 volt o 5,3 sería más o menos lo mismo ¿tá? Por supuesto que tenemos que tratar de que sea lo más exacto posible. Es más que aceptable una, una décima. 5.1 o 5, estamos bárbaros. Recordemos que no es una fuente de las más caras. Por eso es excelente. Porque es de las más baratas, o no, de, no la más barata, pero de entre las más baratas es excelente. La línea de 12 v ya tiene un poquito más de desfasaje. Está entregando 11.7 en vez de entregar 12 hay otro voltaje que hay que recordar que es el 3.3 que se utiliza más que nada en los procesadores la fuente de alimentación entrega, entre otros voltajes el de el, el rojo y negro de Basáñez, 5 voltios que es este que está acá rojo y negro Basáñez, 5 amarillo y negro Peñarol, 12 voltios cuando vean los colores acuérdense de eso y creo que es el naranja con negro que entrega 3.3, si no es así después se lo voy a decir porque no lo recuerdo realmente ahora y prefiero ser honesto y decir la verdad, no lo recuerdo eh, acá está midiendo también la segunda línea de 12 volts. porque ese conector que conectamos este conector que conectamos, que es el único por ahora que conectamos aquí ya posee dos ramales de 12 volt como se ve acá no sé si se ve por el tema de los colores pero esto es naranja y estos dos son amarillos no sé si se ve que hay dos amarillos acá se ve mejor Ven, hay dos amarillos uno trae 12 volt eh, que fueron procesados por una parte de la fuente y otro trae 12 volts que fueron procesados por otra parte de la fuente por eso son dos líneas de 12 volt eh... El resto de los valores, salvo este, se los voy a comentar en otro video o en la clase. ¿Está? Porque es abrir otro hilo y se va a hacer muy larga la, la, la clase sobre fuentes. ¿no? Lo que está indicando acá es que está faltando parte de la segunda línea de 12 volt. Censó una línea de 12, otra línea de 12, pero falta parte de la segunda línea de 12. Por eso está haciendo pip, pip, pip, pip, pip todo el tiempo. No sé si se escucha. Sí, se escucha ahí. Bueno, vamos a ver por qué. El tema es este cable que no está conectado todavía. Entonces la fue el, el medidor este, el tester de red, el tester, perdón, de fuentes, de alimentación, no sabe si es porque está conectado y fallando o porque no está conectado. Entonces para que no haga más ese ruido se lo vamos a conectar ahora. Si nos fijamos bien, acá dice use correct conector no nos vamos a equivocar acá porque podemos quemar el tester de, de, de fuentes ¿tá? tenemos aquí dice el conector 8p el 4p y el 6p significa 8 pin 4 pin 6 pin y los pin son estos objetitos que tenemos acá Vamos a conectarlo en el de 4 Porque estamos viendo 4 agujeritos Por lo tanto es un conector amarillo y negro de 4 pins. Así que lo vamos a conectar No aquí Ni aquí Sino acá Y de la manera que entre Si no entra de una manera, entra de la otra En informática todo es así Ahí va Ahí está, ¿Está? Entonces Ahora qué cambió, cambió que acá no dice más LL. Ahora sí sensó que está completa la segunda línea de 12 voltios. ¿tá? Una línea y media, por decirlo de alguna manera, venía por un ramal y, y se completa la otra mitad de la segunda línea con este cable. Ahora no hace más ruido. ¿Está? Eh, ¿Qué nos queda medir? Si nos fijamos bien. Acá tenemos aquí tenemos tres indicadores más, el de más 5, el de más 3.3 y el de 12. El 3.3 ya está eh, indicado acá, pero no nos olvidemos que los cables que tenemos conectados son el de la placa madre, los dos de la placa madre, los dos que van directo a la placa madre. No hemos conectado otros cables de la fuente y tenemos un montón más. Vamos a conectar el conector SATA. Puede ser conector SATA de datos o de corriente. En este caso es conector SATA de corriente y es así. ¿Ah? Es este enchufecito que está acá. ¿Ven que tiene como una muequita? Que no es perfectamente, no es una línea recta. Es una línea recta con, un, con una especie de L. Con un doblez minúsculo ahí. Bueno, por eso tenemos que tener cuidado cómo lo vamos a, a conectar. En el tester de red está la posición correcta. Recordemos que si no entra de una manera, entra de la otra. En este justamente no tengo marcada la posición, o sea que tengo que ponerlo como, como entre. Directamente, no, no, no, no lo puedo saber de antemano, tengo que hacer prueba. Bueno, ahí se prendieron las, los LED que faltaban. Acá tenemos, eh, está testeando 12V, volt, 3.3V volt y 5V en el conector SATA, en este conector SATA. O sea que hay varias mediciones de los mismos voltajes. En un ramal hay que controlar 12, 5 y 3 con 3. Y en el otro ramal también. Porque recordemos que lo que está acá adentro en esta fuente no es un transformador que entrega 12 volt por un lado, 3 con 3 por otro y 5 por otro. Sino que entrega más voltajes que esos, pero además de eso eh, los entrega por diferentes canales de forma independiente. Eh, lo que vamos a hacer ahora, acá tenemos otro conector, conector de, de 6. ¿tá? 6P, este lo podríamos conectar desconectando el anterior si quisiéramos, pero no lo vamos a hacer porque es, eh, es para mostrar lo mismo, en definitiva, así que lo vamos a dejar afuera. Acá tenemos un conector que yo les dije antes llamado Molex. Este es un macho, justamente, y este es una hembra. Esto es al revés, se conecta la hembra en el macho en este caso, ¿ven? ¿Ven? Ahí. Vamos a conectarlo adentro. Vamos a conectárselo al tester de red Dale con el tester de red Vamos a conectárselo al tester de fuentes de alimentación Y le voy a agradecer también A la, a la directora del Liceo IEP A Estela Que me regaló este Este tester de red justamente, Este tester de fuentes de alimentación eh, No, perdón, perdón, perdón Fue Esther, de la u de Paso Carrasco Perdón a Esther le vamos a mandar un saludo en el caso de que vea este video, porque nos hizo este regalo, ¿tá? estaba allí en la Utu y no, no tenía destino fijo y, y lo regaló a este humilde servidor. ¿tá? Bueno, ahí tenemos la, el tester de, de, de, de, de fuente de alimentación conectado en su totalidad, ¿tá? tenemos el conector Molex, tenemos el conector SATA de poder, tenemos el conector 4P, de, que yo siempre corro con eso de peñarol. ¿tá? Y tenemos el conector de placa madre. Hay otro conector que se puede todavía utilizar. Ya lo habrán visto acá. Que es conector para disquetera. Ya están de desuso. ¿eh? ¿No? Disquetera ya no se usan más. Pero. Ya que, ya que estamos. Vamos a conectar uno con otro. No sé si se ve ahí. ¿tá? Cuatro pines. Cuatro agujeritos. Así que vamos con él. Vamos con ese. Ahí está. Si hubiera algún problema con esto. Esto se mostraría en la pantallita. En esa pantallita. En ese display. ¿tá? Lo veríamos en ese display. Algún problemita que hubiera. Algún problema de, de voltajes o de lo que fuese. Se vería ahí. Eh, bueno. Esto es la... la, la no, no se precisa un... un un tester de fuentes de alimentación para saber si una, si una fuente entrega los voltajes correspondientes. Lo que, es, lo que hace falta es medir el de Basáñez, el de Peñarol, a ver si el de Basáñez entrega 5 v o 5 con algo. El de Peñarol, a ver si el de Peñarol entrega 12 o algo así. Eh, y con eso estaríamos bastante bien. Lo podemos hacer con este tester, ¿sá? con este tester que les le pongo acá pero con la sección de corriente continua, ya no con corriente alterna. Alterna es la que viene del enchufe y continua es la que eh, transforman estas fuentes de alimentación justamente para que las computadoras puedan funcionar. Los celulares, los teléfonos celulares y las computadoras, los televisores, las radios, todo eso funciona con corriente continua, no con corriente alterna. ¿está? La corriente alterna llega a debut y tenemos que transformarla si es necesario. Recuerden que lo que trabaja con corriente alterna normalmente son los motores de los lavarropa, los motores del, de... De la heladera, del horno eléctrico, una estufa cuarzo, etc. Voy a desconectar el tester de, de, de fuentes de poder y vamos a hacer una pequeña medición eh, justamente con el, con el multímetro. ¿tá? Vamos a prescindir de, de, este, de este tester, porque mucha gente puede que no lo tenga, este tipo de tester. ¿Tá? Entonces vamos a proceder con el otro, como haría un electricista o un electrónico. ¿tá? Una persona que está vinculada al electrónico. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para medir una, una fuente de alimentación con un multímetro? Cortocircuitar. ¿Qué colores? Verde y negro. Recordemos eso. Entonces vamos a hacer eso justamente. A ver si lo puedo mostrar acá. No quiero errarle al verde y causar un problema. Entonces ahí, ahí está, está en el verde, la ventilación del verde y cualquier otro negro que haya por acá, cualquier tablecito negro, ahí, ahí está cerrado el circuito, verde negro, recordemos bien, creo que es el tanque simple, si no es sepan disculpar. Y como vemos la fuente, no sé si se ve, pero está funcionando el ventilador. De arriba el de acá ese es otro otra ventaja este tipo de fuente que al no ser una fuente del de todo barata ya tiene dos ventiladores miren eh, que ya tiene ventajas muy superiores pagando un poco más está al fin y al cabo 20 25 dólares o 30 no es tanto dinero es en, en el ensamblado total de un equipo no se nota si una, si una buena computadora cuesta 1000 dólares, que cueste 1020, no, no no le hace la diferencia, ¿está bien? No estamos hablando de un producto que cuesta 20 dólares y que una fuente así va a costar 40 dólares. Eso sí puede cuesta el doble, pero entre 800, 820 o 900, 940, no hay ninguna diferencia, ¿está? En, en definitiva no hay mucha diferencia. Bueno, una vez que cortocircuité, que cerré el circuito, mejor dicho, eh, entre el verde y el negro y puse a andar a la fuente... Lo que voy a hacer es tomar el multímetro, y lo voy a poner adelante de, de, de la pantalla. Pero esta vez no lo voy a utilizar en corriente alterna. Lo voy a usar en corriente continua y en todo el rango posible. Va 200, mil, 200 milivolt, 2000 mV, 20 volt, 200 volt y 1000 volt. No voy a usar 1000 porque ya sé que la fuente, lo máximo que me entrega son 12 voltios. O sea que con el 20 estaría bien, ¿Verdad? La medida que más se acerque, porque la otra sería 2000 milivolt, que corresponden a 2 volt, con eso lo, lo hago papilla al tester, y la otra serían 200 voltios. entonces no, lo que menos se pasa es el 20, ¿está? Vamos a dejarlo por acá, al amigo tester, eh, vamos a traer para acá el conector de peñarol, ¿sí? A ver, vamos a conectar de otra manera. Vamos a hacer esto. Ustedes ya saben que la fuente está funcionando. No hace falta seguir mostrando eso. Lo poner al revés, la fuente. Para que quede más cómodo. Voy a traer. Recuerden que vamos a medir Basañes y Peñarol. ¿Está? Nada más. Porque otra medida sería bastante compleja. Vamos a tomar cualquier otro ramal menos el que está puenteado. ¿tá? Menos el que está cortocircuitado con el circuito cerrado por motivos prácticos. Y vamos a tomar eh, conectores que nos permitan, con amplitud, introducir las clavijitas del, del tester. ¿tá? No vamos a tomar, por ejemplo, este de, que ya está en desuso, como dijimos hoy, de unidades de almacenamiento, unidades floppy o discos disquetes. Porque justamente cuando yo trate de introducir la puntita del tester, no va a entrar ¿tá? el agujero es muy chiquito como para introducir esto. Así que vamos a tomar un conector Molex. Este que está acá. Está este. Lo que voy a hacer. Conectar negro con negro. Y el rojo con. O con el amarillo. O con el rojo. está El negro siempre va con el negro. Está bien. El color negro. Siempre va al color negro. Está. Así que conecto el color negro aquí. Como se ve. Tiene cuatro posiciones esta o cuatro posibilidades, esta ficha. Los cables negros están en el medio, cualquiera de los dos sirve. Y voy a conectar primero con el amarillo para ver si mide cuánto. 12 volt, ¿verdad? Negro y amarillo son 12 volt. Ahí tengo. Entonces, ¿qué me marca el multímetro? 11,71. El, el tester especial para este tipo de fuentes. Me, muestra, me mostraba 11 con algo. No me acuerdo cuánto. Hay que volver el video de atrás después y mirar. Este, yo, yo sobre todo tengo que, que, que volver cuando cuando le edite y eso, volver a ver que me marcaba. Pero estamos dentro de la tolerancia. Son casi 12 volts. 11.7 y algo. Son casi 12. Ahora no voy a desconectar el cable negro. Voy a desconectar el cable rojo. Va, mejor dicho, el, la punta roja del tester. ¿tá? El negro lo voy a dejar ahí porque me sirve para uno o para otro. Ahí me quedó el multímetro en, en, en uno, haciendo uno, a ver, cerramos, podemos abrir el almacén, ahora sí. Bueno, voy al, al rojo ahora, ya medí el amarillo, que ya sabemos que, que son 12 volts, ahora voy a medir el rojo. Ahí tenemos, está, está entregando 5 volts. creo que el, el, el otro tester me marcaba 5.01, este me marca entre 5.01 y 5.03. Son de muy alta precisión las dos herramientas, así que no se preocupen por eso. Si yo quisiera seguir midiendo voltajes, voy a tener que agarrar o, o tener que tomar el conector de placa madre, porque si ustedes ven, el conector de placa madre es el único que tiene un montón de colores. Los demás tienen solamente Bazaña y Peñarol. Ven por qué hago la, la broma esa, porque así nos queda. Eh, ¿Qué voy a hacer? Voy a desconectar las dos puntas ahora y voy a ir al conector de placa madre, que es este que tengo acá. Vamos a hacer una medición con el naranja, a ver si el naranja eran los famosos 3 voltios. Cualquier conexión de color negro me sirve para conectar la puntita negra del tester, así que voy a elegir esta. Ya el conector de, de, de placa madre eh, tiene la, las, los agujeritos más, más pequeñitos, por tanto no voy a hacer mucha fuerza en esto, ¿tá? lo voy a dejar más o menos ahí. Voy a conectar con un naranjita, a ver... Y vamos a ver qué mide. 3.3 como les dije hoy. Justo me quedó la, la cinta del cable. Acá no puedo creer. A ver. Ahí lo tenemos. Ah, ahí no lo tenemos. Vamos de vuelta. Ahí tenemos. 3.4 de 3.3 que tendría que, que estar entregando la fuente. O sea que es una fuente que está en muy buen estado. No esperemos... 3.3 exacto, exacto 5.0 exacto y 12.0 exacto, porque eso dudo que lo dé alguna fuente de alimentación. Y si lo da, es una fuente muy cara, muy cara, ¿está? Una fuente para, para computadora estilo jugador, estilo gamer, ¿está? Muy cara, estamos hablando de 200 dólares o más, ¿está? no justifica, porque ahí si, si, con una, si con un dinero, si con 500 dólares yo me hago una computadora, no le puedo recargar hasta 700 dólares por una fuente de alimentación así, porque no justifica. Ese, ese ordenador no tiene ningún componente que predice una fuente de alimentación tan delicada y tan robusta a la vez, ¿tá? tan delicada al medir voltajes y tan robusta al, al, al, al permitirnos una potencia tan amplia y demás. Entonces ahí queda más o menos, eh, todo lo que tiene que ver con mediciones de fuente de alimentación como cómo, cómo hacerla funcionar cuando no tenemos ningún tipo de multímetro o tester simplemente podemos probarla a ver si funciona Sí, claro, puede funcionar y estar entregando en vez de 12 volt 15, nunca lo vi eso no creo que este aparato sea capaz de eso yo creo que en un, ante una falla de ese tipo se corta solo un fusible que tiene dentro y ya está así que vamos a dejar este video sobre mediciones por acá y vamos a hacer otro de Qué tipo de corriente es la que viene y qué es lo que hace esta fuente de alimentación, porque hasta ahora fueron mediciones lo que hicimos, ¿sí?